Siéntense de forma cómoda, espalda recta, y van a buscar un, un punto focal donde concentrar su atención. Inhalar profundo y exhalar suavemente y poco a poco permitir que toda mi atención vuelva a estar aquí donde está el cuerpo, ir sintiendo esa agradable sensación de tranquilidad, de relajación, ir alcanzando de nuevo el cuerpo. Donde cada músculo, cada rincón del cuerpo, se vuelve a sentir tranquilo. Hago un recorrido sobre todo el cuerpo. Dejando que esa relajación, que esta sensación de sentirse seguro, de estar de vuelta en mi tiempo para mí, se vaya sintiendo Célula, tejido, dejando que todo el cuerpo absolutamente vuelva a ese estado agradable, profundamente tranquilo. Aquí, ahora, en este día, tan cercano al cierre del año, tomo conciencia de todo lo que afrontó el alma en este cuerpo todos los retos, enfermedades, dolores, y cómo nos adaptamos el cuerpo y yo el alma a las condiciones que repentinamente fueron cambiando. Así ahora, hoy, 17 de diciembre del 2020, de este año tan particular, como un cierre, como un punto final, puedo realmente entender la maravilla que ha sido. Este cuerpo sosteniéndome, permitiéndome actuar y adaptándose, incluso estar largas horas sentados frente a una computadora. Este cuerpo tan especial. Dejo que del corazón profundamente emerja ese cariño, este espacio de aprecio, amor, respeto. Aunque pudimos habernos enfermado. Tener partes que duelan. El cuerpo sigue sirviéndome altruistamente, automáticamente. Así puedo ahora sentir la tranquilidad, la seguridad. Y el cariño especial por esta maquinaria única que la vida tenía para mí. Este cuerpo, el templo para mi ser, para el alma. Y ahora... Puedo prestar toda mi atención a sentirme, a sentir lo que realmente soy, abrir los sentidos espirituales y volver a sentir esta energía sutil eterna, radiante, como una estrella justo en el centro de mi frente, yo, el alma, este punto de energía consciente. siento esa alivianes y esa luz ir tomando fuerza sentirme libre de nuevo como si toda la carrera que hay allá afuera todos los carros el ruido los cúmulos de personas e incluso la pandemia. Todo está allá afuera, pero yo, el alma, estoy aquí, en este maravilloso espacio interior donde yo voy creando mi propia paz este lugar dentro de mí donde el alma es lo que siempre ha sido en plena libertad aquí más allá de esa bulla, más allá de la influencia de tantas ideas, noticias, angustias, carreras, puedo estar tranquila, puedo disfrutar. De este momento para mí. Soy. Libre. Estoy más allá. Del sonido. Entrando. A una maravillosa dimensión espiritual. De luz. De pureza, de divinidad, donde el alma está en su forma de luz, más allá de este cuerpo, más allá de todos los roles que me tocan cumplir. Estoy en mi estado original de pureza, donde mi conciencia está absolutamente en paz, donde mi propio corazón está abierto, generoso, sano. Feliz. Aquí no hay sonido, aquí hay color y movimiento, aquí soy libre de todos mis remordimientos, porque aquí vuelvo a recordar a experimentar y a sentirme en toda mi propia naturaleza espiritual. Todo lo que siento es una alegría, una felicidad natural aquí. Ya no siento el tiempo. Pueden haber pasado cinco minutos y yo, aquí, siento solo alegría, felicidad y paz, aquí puedo tener una conexión directa, personal y cercana con el Ser Supremo, con mi Guía Supremo, con el único Ser. Eterno eternamente puro, capaz de purificar nuestros corazones, de ayudarnos a entender cómo nuestras propias acciones nos pueden causar felicidad o sufrimiento. Así. Aquí, en la luz divina de mi guía supremo, de mi guía verdadero, del Sat Guru, yo el alma siento ese amor especial, mi guía hacia la liberación todo el sufrimiento en mi corazón, el único ser que realmente me entiende, el único ser que puede confortar todo mi sufrimiento se limpia todos mis temores se disipan, no son nada, junto a la autoridad todopoderosa. Me siento absolutamente protegida, amada, a salvo y con una claridad en mi corazón que me hace sentir tan feliz mi tiempo para sufrir ya terminó el guía supremo está aquí para mí y para todas las almas en el mundo para hacerme sentir que no se pierde la esperanza nunca, que aunque las cosas se vean tan caóticas y oscuras, es esta oscuridad las que nos ayuda a despertarnos y soltar. Soltar tantas cosas que creí, me hacían feliz, pero trajeron tanto sufrimiento en mi corazón. Mi guía supremo, me ayuda a limpiar incluso esos sentimientos. Limpiar el rencor y me llena de amor y de una alegría que va más allá de mis propios sentidos físicos, una alegría espiritual, una alegría profundamente. En el alma, aquí, en este maravilloso espacio espiritual, donde siento ese abrazo de amor, de protección, de pureza, del guía supremo para mí. Siento que todo lo que he vivido hasta hoy, todas las situaciones que afronté, una a una, han traído algo al alma que han hecho que esté hoy aquí que han hecho que pueda reconocer y sentir a mi Guía Supremo, habiendo seguido tantos diferentes seres humanos que no me podían traer purificación como el alma suprema puede traer, que no me pueden entender, amar, Proteger de la forma que solo mi guía supremo puede hacer. Y siento que su guía no es sólo para mí. No es sólo para unos cuantos elegidos, sino que para todas las almas. Mis hermanos, más allá de su creencia religiosa espiritual, esta fuente suprema de sabiduría, de amor, de luz, de pureza, es para cada alma en este planeta sentir que nos guía a todos hacia ese amanecer de paz hacia esa felicidad natural que la humanidad había olvidado a esa forma de relacionarme con toda mi familia humana y con todas las formas de vida en este planeta, donde solo hay armonía, equilibrio, felicidad. Así. Dejo que esta agradable sensación profunda del alma, este sentimiento natural que ha vuelto a despertar, tome fuerza y me ayude a avanzar, a fluir. A entender que aunque las cosas cambian, minuto a minuto, escena con escena, la vida sigue fluyendo, acercándome cada vez más a mi destino. Y que estoy aquí con mi guía, estoy a salvo. Al seguir su luz, su pureza, su sabiduría, el alma que soy, puede alcanzar su máximo potencial. Y aunque vengan retos, sé que todo va a estar bien. No estoy sola. Solo. Todo va a estar bien. Y con esta profunda felicidad del alma, poco a poco, regreso a sentir mi cuerpo tranquilo. Totalmente recargado y liviano, mi corazón amplio y generoso, mi corazón confortado por el amor del Supremo. Regreso al aquí y al ahora. Om Shanti. Entonces, para terminar, eh, no tengo el libro de Compañera de Dios, pero encontré algo bonito que decía que comparaban a los seres humanos con los ángeles. Entonces dice, los humanos esperan mientras que los ángeles confían. Los humanos preguntan. Mientras los ángeles saben, los humanos analizan, mientras los ángeles crean, los humanos juzgan, mientras que los ángeles disiernen, los humanos separan y los ángeles abrazan, los humanos corrigen, los ángeles inspiran, los humanos aprenden, los ángeles recuerdan. Los humanos procesan y los ángeles son. Los humanos miden, los ángeles donan. Los humanos justifican y los ángeles reconcilian. Los humanos defienden y los ángeles aceptan. Los humanos diagnostican y los ángeles sanan. Los humanos critican. Los ángeles empatizan. empatizan, los humanos aman, los ángeles atesoran, los humanos piensan y los ángeles sienten, los humanos especulan y los ángeles se dan cuenta, los humanos oyen y los ángeles escuchan, los humanos hablan, los ángeles no, son silenciosos.